He disfrutado el sabor de tus besos, he sonreído al ritmo de tu sonrisa, he acariciado recordando tus caricias, he aprendido de nuevo a amarte con avaricia, de repente me puse a amarte, y ahora quiero pedirte, Perdón, perdón por no amarte aún más Por no entregarme mucho más Pero a veces he creído que me huías Me equivoqué pensando que no me querías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 Ahora vengo cargado de cariño, te traigo con orgullo la ternura de un niño. Llego a ti de nuevo lleno de paz y alegría, sin promesas deslumbrantes vengo con mis melodías. desborde de caricias traigo aquí para ti, te colmaré de besos los que tú me diste a mí, para darte noches bellas de amor y de poesía, entregarte mis pasiones a ti, que eres mi guía.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 Nobody's